Hoy nos acompaña Antonio Manuel Durán, informático, y bueno, realizó su tesis doctoral en la Universidad de Córdoba en el Grupo de Investigación de Aprendizaje y Redes Neuronales Artificiales en 2019 y al año siguiente, en 2020, pues fue premiado por la Fundación BBVA como un investigador en informática en, en, en la categoría de jóvenes investigadores. Su línea de investigación eh, ha unido pues, dos ámbitos que, que a Antonio Manuel le ha gustado siempre, que son la informática y las matemáticas. Eh, optó por estudiar la carrera de informática y ahí descubrió el mundo de la computación, el machine learning, lo que son las redes neuronales y el tema de las heurísticas y metaurísticas. y ha aplicado pues todos estos conocimientos, todas estas líneas a campos como la predicción de la niebla en aeropuertos o la paleoclimatología y en algunos otros campos más. Pues bien, con esta breve introducción ya, eh, yo ya termino, me callo y doy la palabra Antonio, por favor, cuando quieras. Hola, buenos días. Soy Antonio. En primer lugar, quería agradecer a Juan, Sisto y Jesús la oportunidad que me dan de estar aquí. También decir que me conoce Jesús mejor que yo mismo. Y nada, voy a comenzar a explicar un poco el seminario. Eh, decir que he intentado adaptar un poco todas las, digamos, las publicaciones por las que me dieron el premio de manera un poco didáctica y recargando lo más importante. Si hay algo que se escapa o no se entiende bien, me lo podéis preguntar sin problema al final de la presentación. Sin más, voy a hablar un poquito sobre mí. Soy Antonio, eh, mi, o sea, mi especialidad es la computación avanzada, tengo un doctorado en computación avanzada. Actualmente ya no pertenezco a la Universidad de Córdoba, sino a la Universidad de Loyola Andalucía y concretamente al Departamento de Métodos cuantitativos. Aquí os dejo un par de enlaces, el primero es el email, que me podéis escribir sin ningún problema por si tenéis alguna duda o si queréis colaborar conmigo. Y el segundo es una página web personal que tengo e intento mantenerla actualizada con los proyectos que estamos llevando a cabo, las docencias, los artículos, los congresos, etc. Bueno, sin más voy a comenzar a explicar un poco. Eh, cuando me sumergí en el mundo de la minería de datos en series temporales, vi que había muchísimas tareas en las que tratabas, por ejemplo, clasificación, el clustering de series temporales, recuperación de datos perdidos. En general, hicimos una planificación eh, para tratar un poco lo que sería la, el preprocesamiento o recuperación de datos perdidos para poder luego tratar esa serie en, en otras tareas. La segmentación mediante técnicas metaheurísticas y algoritmos de búsqueda local en, en bases de datos reales y la predicción. Ahora voy a pasar a explicar con un poco más de detalle lo que sería la segmentación y la previsión, aunque yo creo que todo el mundo la predicción la conoce. Aquí en el background eh, simplemente voy a hablar de términos por lo alto de lo que se va a tratar a lo largo de la presentación, porque puede ser que algunos términos escapen, simplemente voy a explicar muy por encima sobre digamos, lo que necesitamos saber para comprender la investigación que se expone aquí. Bueno, en primer lugar, ¿qué es una serie temporal? Pues es el tipo de datos que hemos tratado principalmente en mi investigación, en mi tesis doctoral y en las que continúo trabajando. Simplemente una serie temporal se puede definir como una, una función que varía a lo largo del tiempo, es decir, son datos que se recogen en momentos pueden ser equidistantes o no a lo largo del tiempo y que miden pues, algo que esté midiendo el sensor. En este caso muestro una serie de temporadas de altura de ola que están recogidos eh, recogidos por sensores instalados en boya eh, situada en alta mar. ¿En qué consiste la predicción? Yo creo que la predicción es algo que se entiende. Eh, predecir significa tomar los valores que tenemos pasados, de forma que este, mediante un modelo nos genere un conocimiento y podamos predecir a valor futuro. ¿Vale? Aquí vemos que la parte azul sería la zona que conocemos, valores que conocemos e intentamos predecir pues, lo que sería la zona naranja. La segmentación, pues digamos que es menos conocida, pero en mi tesis es el bloque donde más incidimos porque veíamos una buena oportunidad de investigar un campo que no estaba muy explotado. La segmentación, para explicarla de una forma muy visual y sencilla, es la siguiente. Si tenemos un conjunto de n puntos, intentamos buscar m segmentos definidos por uno, un conjunto de números de corte, eh, con notación t, por notación la vamos a llamar t. Entonces, cada uno de los segmentos serían eh, todos los puntos que, que están contenidos entre dos líneas discontinuas, rojas en este caso. Eh, posteriormente se extraerían cada uno de los segmentos y a partir de aquí tenemos varios objetivos. En la literatura eh, pues encontramos dos objetivos. El primer objetivo sería encontrar similitudes entre los segmentos obtenidos eh, tras la segmentación. ¿Vale? Esto nos puede ayudar para encontrar pues, patrones que se repitan a lo largo de la serie, ver después de qué tipo de patrones va a ocurrir otro patrón, etcétera Y el segundo objetivo sería, bueno, ya que tenemos una segmentación, vamos a intentar encontrar un subconjunto de puntos de manera que la, eh, digamos, la simplificación de la serie haciendo uso de este subconjunto de puntos sea lo más próxima posible, posible al valor real de la, de la serie. Es decir, intentamos aproximar la serie cometiendo al menos error posible. ¿Esto cómo lo hemos hecho? Pues haciendo uso de regresiones, lineales, cuadráticas, interpolaciones, etc. Bueno, en cuanto a las metodologías que se han aplicado en la investigación, pues por un lado tenemos lo que sería el aprendizaje automático, aprendizaje de, de máquina, eh, tanto en aprendizaje supervisado como no supervisado, eh, redes neuronales artificiales, aunque hemos utilizado otra técnica, eh, diría que la más importante serían las redes neuronales, y además la hemos optimizado no haciendo uso de algoritmos clásicos como el algoritmo de retropropagación, sino mediante algoritmos evolutivos que no solo optimizan los pesos de la red, sino también la estructura. Y luego hemos utilizado distintas metodísticas basadas en poblaciones, como son algoritmos genéticos, algoritmos de arrecife de coral, algoritmos de partículas, de jambres de partículas y algoritmos multiobjetivos. Vamos a explicar brevemente un poco esto y pasamos ya a las publicaciones y a la investigación propiamente. Como digo, eh, el aprendizaje automático pues, es digamos, una, un campo de la ciencia que se encuadra entre la inteligencia artificial y la estadística matemática y, al final, el principal objetivo es aprender de datos. Aprender de datos en ordenadores que no están específicamente diseñados para ello. Eh, partiendo de esta premisa, Podemos clasificar los métodos según distintos criterios. Uno de ellos es si, determinando si se conoce o no la variable de salida de dichos datos. Eh, si tenemos un conjunto de datos en el que conocemos su variable de salida, estaríamos ante un aprendizaje supervisado. Mientras que si no conocemos la variable de salida y lo que nos interesa sería encontrar grupos de características simila eh, similares o patrones similares, tendríamos aprendizaje no, supervis no supervisado. Un poco más reciente tenemos lo que sería el aprendizaje semi supervisado. El aprendizaje semi supervisado trata de tener un conjunto de patrones etiquetados y aprovechar también eh, las características de un conjunto de patrones no etiquetados para intentar optimizar los modelos. ¿Por qué ocurre esto? Pues supongamos un problema, por ejemplo, de el, en el que uno de los datos que queremos determinar es hacerle una biopsia o no a, o a alguno de los parámetros que queremos que tenemos. Para determinar eh, viene a través de una biopsia. Eh, pues para, podemos tener un conjunto de datos eh, a los que se le han hecho esa biopsia y un conjunto a los que no, y de manera que sea menos incisiva la, la investigación. Ahora bien, dependiendo si tenemos el aprendizaje supervisado, eh, tenemos una distinta clasificación dependiendo del de tipo de variable a predecir. Si el tipo de variable es continua, estamos ante un problema de regresión. Mientras que si el tipo de variable a predecir es categórica, estamos ante clasificación nominal. Puede ser multiclase o biclase, como es el ejemplo que os pongo aquí en pantalla, si existe una enfermedad o no. Eh, en la última década se está desarrollando muchos modelos de clasificación o regresión ordinal. Y aquí he puesto clasificación, pero se denomina indistintamente. Y en este caso, eh, la peculiaridad es que tant, eh, las variables a predecir son categóricas, pero existe un orden entre ellas. Sin embargo, no sabemos la distancia entre las clases. Es decir, no podemos decir que la no enfermedad es la clase 1, la enfermedad normal es la clase 2 y la enfermedad eh, severa es la clase 3, contrario, perdón, porque ya estaríamos diciendo que la distancia entre la clase 1 y 2 es 1, entre la clase 2 y 3 es 1, y entre la clase 1 y 3 es 2, cuando eso realmente no lo conocemos. Entonces, estos algoritmos funcionan de esta forma. Bueno, las redes neuronas artificiales, como supongo que sabréis, lo que tratan de imitar, de imitar son los procesos que ocurren en el cerebro humano, la asignación que se produce entre neuronas, prácticamente o esencialmente lo que intentan transformar un espacio de entrada, que sería el conjunto de características de cada uno de los patrones, en un espacio mediante transformaciones no lineales en otro espacio, o sea, mapeamos un espacio a otro otra espacio de otras dimensiones y finalmente combinamos linealmente las salidas para tener un predictor o un regresor. No me voy a extender mucho en explicar esto porque supongo que más o menos sonará. Ahora bien, ¿qué metaheurística hemos utilizado? Pues como he comentado, tenemos algoritmos genéticos. Los algoritmos genéticos parten de la base de que se intenta optimizar un conjunto de una población de individuos para resolver o aproximar una función objetivo de fitness. Bien, ¿cómo funciona? En primer lugar se inicializa una población de individuos, se evalúan cada uno de los individuos según esta función de fitness y ahora comenzarían las iteraciones. En cada una de las iteraciones se produce un proceso de selección de padres que van a ser cruzados y mutados. El cruce, al afinar es la combinación de la representación entre dos individuos, o tres o cuatro, según esté implementado el cruce, mientras que la mutación es la modificación de cada uno de los individuos independientemente. Una vez que se realizan estas operaciones, en la codificación de las soluciones, tenemos lo que sería la, la población hija. Y esta población hija habrá que evaluarla. En este punto tendríamos la población de padre y la población de hijos. Y mediante distintos procedimientos pues pasamos a generar una nueva población para la siguiente generación. Finalmente decidimos si al final de esa generación hemos alcanzado el criterio de parada o no. Y en función de ello pues devolvemos la mejor solución o bien eh, realizamos otra generación. ¿Qué es la condición de parada? Pues decimos que durante un número de generaciones no se ha mejorado eh, la actitud en más de un porcentaje, eh, se ha alcanzado el número de evaluaciones máximo que permitimos o el número de generaciones, etcétera Bien, yo creo que es interesante explicar un poco los algoritmos de optimización de arrecife de coral, que tratan de imitar, como su nombre indica, los procesos que ocurren en, en los corales. Esto fue desarrollado inicialmente por Sancho Salcedo del grupo GOD de la Universidad de Alcalá y con el que mantenemos una gran colaboración y bueno, nos introdujimos en este mundo y nos, nos gustó mucho. Eh, si, de forma similar se inicializa cada uno de los, de los individuos de forma aleatoria, pero en este caso tenemos huecos en la población, es decir, existen huecos vacíos que posteriormente pueden ser ocupados por otros individuos. Se, se realiza una evaluación de ellos y tenemos el primer arrecife de coral. Una vez que tenemos el primer arrecife de coral, un subconjunto de ellos van a ser eh, seleccionados para realizar unas pequeñas variaciones en su codificación, unas pequeñas mutaciones. Esto sería la reproducción sexual, que es la externa, similar al cruce de los genéticos, y la interna, similar a la mutación, y se realizan de manera eh, mutuamente exclusiva, es decir, los que pasan por la reproducción externa no pasan por la mutación o reproducción interna y viceversa. Y finalmente generamos lo que sería una piscina de corales. Esas piscinas de corales luego pasan al asentamiento. ¿Cómo se hace el asentamiento? ¿Y en lo que se diferencia del algoritmo genético? Pues bien, cada uno de los elementos trata de asentarse de la piscina, trata de asentarse en un elemento del coral. Si está ocupado, pues sobrevive a aquel que sea más apto y si no está ocupado, se sitúa directamente. Y al final de cada generación, pues aquellos individuos que tienen, digamos, una peor actitud, pasan un proceso de depredación para dejar huecos libres y poderse ocupar en las posteriores generaciones. En este punto, pues igual que en el anterior, si se satisface la condición de parada, terminamos y si no, pues volvemos a, a las generaciones. Y, por último, otra metahorística muy extendida, y esta yo creo que sí se conoce más, son los PCO, el algoritmo de optimización de enjambre de partículas. Y, resumiendo, al final aquí lo que tenemos son vectores de, que representan soluciones y, mediante su posición y la actualización de las velocidades, pues, realizamos modificaciones en estas soluciones de forma que, eh, al final de cada iteración y tras evaluar las nuevas soluciones, actualizamos las mejores posiciones a nivel local y a nivel global, y de esta forma pues tenemos una optimización eh, un poco diferente a la de antes, pero que en algunos problemas funcionan bastante bien. ¿Qué aplicaciones tenemos a lo largo de la diapositiva? Pues bueno, hemos utilizado series temporales de, de paleoclimatología, concretamente de un isótopo de oxígeno, hemos utilizado series económicas y financieras, hemos utilizado series de altura de ola recogidas por boya, como he citado anteriormente, y hemos utilizado series que representan la visibilidad en aeropuertos. Vemos que son series un poquito extrañas, luego explicaré por qué. Bueno, y la, la fundamentación de, principalmente, los fundamentos de esta presentación están recogidos en 11 artículos de carácter internacional y en 11 de, en congresos. Y como voy a ir presentando cada una de las partes, poniendo arriba el artículo en el que está, explicando lo más importante. Si tenéis alguna curiosidad, pues podéis tomar nota del artículo o me lo podéis pedir por correo sin problema. Y, y mirarlo luego más detalle. Bueno, como hemos dicho, el primer paso sería el preprocesamiento de las series temporales. Eh, en este trabajo, eh, que fue uno de los primeros con los que empecé mi tesis doctoral, pues lo que queríamos era sacar datos de de altura de ola, en serie te, o sea, series temporales de altura de ola que eran recolectados por boyas, sensores que se se ponían en distintas boyas situadas en alta mar. ¿Qué ocurre? Que estas bollas están siempre sometidas a viento, a condiciones atmosféricas bastante difíciles y por tanto tienden a romperse. Entonces, mientras se rompe una boya y va un operario o la empresa va a arreglarla, pues hay gaps de tiempo en los que no se está recogiendo información. La idea de este trabajo era recuperar la información, esos gaps de viento, el perdón de tiempo, eh, y concretamente en la altura de ola, que era lo que nos interesaba. Aquí nosotros lo que, eh, lo que digamos propusimos fue un modelo basado en dos fases. Una primera fase donde se recuperaba iterativamente la boya a través de una que ya estaba completa. La 46.001 estaba completa, y entonces. Eh, mirábamos cuáles eran las más correladas por encima de un umbral a ellas y las recuperábamos tanto por un método de funciones de transferencia, es decir, creábamos una regresión con ellas, y un método basado en vecinos. Es decir, para cada una de estas boyas se recuperaban teniendo en cuenta todos los datos disponibles del resto de, de boyas. Una vez que, que, por ejemplo, en el método de, iterativo de la reconstrucción mediante funciones de transferencia, tenemos la primera fase de olla reconstruida, leen la siguiente, iterábamos y decíamos, vale, para la boya 46.061 y la 82 horas, de todas las que tenemos recuperadas, ¿cuáles son las más correladas? Y vimos que solo era la 76 la que recupera, la que superaba el umbral de que nosotros poníamos y que estimábamos. Entonces recuperábamos mediante los mismos procesos en la 61 y 82. Eh, tras realizar esto, pues ya teníamos, digamos, la baya reconstruida totalmente, pero nosotros queríamos ir un poquillo eh, más allá e intentar seguir reduciendo el error en esta, en esta estimación. Para ello aplicamos un modelo de redes neuronales evolutivas, es decir, se entrenaba la red neuronal de forma eh, evolutiva, eh, tanto los pesos como la estructura de la red. Y, eh, y teníamos tanto. Redes neuronales utilizando funciones de base sinmoide y redes neuronales utilizando funciones de base eh, producto. ¿Qué conclusiones tenemos? Bueno, pues las conclusiones son que la predicción era bastante buena cuando utilizábamos las la redes neuronales evolutivas. Sin embargo, en las olas más altas pues, había una mayor dispersión. Si esto era el conjunto de test, que los conjuntos de test fue otro problema a tratar porque de los datos disponibles, que eran los azules, Debe, deberíamos de recuperar todos lo, los gaps que teníamos y además tener un conjunto de test que representaran tanto la etapa en la que había una ola baja y una ola alta, pues si veíamos la aproximación pues se ve que es bastante buena. Al final como conclusiones decidimos utilizar los modelos de productos porque utilicé, eh, ta, o sea, eh, obteníamos mejores resultados en cuanto al error y además si hacíamos una transformación logarítmica de las entradas, podíamos tener un modelo lineal, que era fácil de interpretar. También nos dimos cuenta que las boyas situadas en las costas eran más fáciles de recuperar y esto tenía sentido, ya que eran bollas cuyas medidas eran menos extremas, entonces no nos encontrábamos con estos con estos problemas que se pueden ver aquí. Una vez que hemos terminado el preprocesamiento, la parte de preprocesamiento de mi investigación, pasamos a lo que sería la segmentación. Como hemos dicho, la segmentación tiene dos objetivos. Por una parte, intentar descubrir patrones similares a lo largo de la serie. Por otra, reducir el error. Y por último, eh, propusimos un, un algoritmo multijetivo y luego el, diré el por qué. Bueno, en cuanto al descubrimiento de patrones, el primer, la primera propuesta fue la detección de tipping point o puntos de inflexión de series temporales para la climatología. Un tipping point es un pequeño cambio que se produce en la serie y que al final provoca una, que la dinámica posterior de la serie eh, sea totalmente distinta. Para este propósito, diseñamos un, un algoritmo genético específicamente diseñado donde la función de fitness estaba provista por un, una técnica de clustering. Es decir, nosotros intentábamos de forma aleatoria dividir la serie, el algoritmo trataba de optimizar esos puntos de corte y cómo lo optimizaba, eh, agrupando los segmentos resultantes y obteniendo la calidad de ese clustering. Eh, bueno, y se probó, los tipping points se probaron en dos series reales. Eh, fue un trabajo en colaboración con la Agencia Espacial Europea y concretamente con, en, con estos proyectos, gip 2 y ENEGRI, con los eventos Dasgar o que son los tipping points en esta serie. Ahora bien, como he dicho, eh, no, los segmentos no tienen por qué tener el mismo tamaño. Entonces, si teníamos un cromosoma o una representación que nos decía que los puntos de corte de la serie eran el 4, el 8, el 13 y el 18, los segmentos resultantes eran pues, del 1 al 4, del 4 al 8, del 8 al 13. Vemos que los puntos de corte pertenecen a, a, ambos, a ambos segmentos. Para poder comparar estos segmentos, eh, se han realizado otras investigaciones en las que intentan transformar el espacio dimensionado a un, a un mismo espacio. Nosotros eh, intentamos, pues leyendo la bibliografía de estas series temporales, de, esta, de esta serie temporal, este tipo de series, se utilizaban estadísticos para describir la serie completa. Entonces propusimos y dijimos, vale, vamos a utilizar algunos de estos estadísticos junto a otros para mapear cada uno de los segmentos. Es decir, teníamos cada segmento y a cada segmento la calculábamos seis características, que eran la varianza de los puntos del segmento, el coeficiente de asimetría, el coeficiente de apuntamiento. Trazábamos una recta de regresión y que nos quedábamos con la pendiente y también con el error que se cometía en esa serie al aproximar, en ese segmento al aproximarlo. Y por último, el coeficiente de autocorrelación, que era un índice bastante conocido por otros autores, autores en este tipo de series. Al final, eh, lo que comparábamos eh, eran estos, para cada uno de los segmentos, este espacio de características y e intentábamos evaluar eh, cómo de bueno era intentando sin minimizar la distancia de cada uno de los segmentos al centroide. En un clustering, el centroide es el punto medio de todos los segmentos que pertenecen a, a ese cluster. Ahora bien, si nos paramos a analizar esta función de error y nuestro algoritmo tiene libertad para elegir, crear, eliminar puntos de corte, si dábamos cuatro, que creamos cuatro, o sea, cuatro clusters, el algoritmo trataba de reducir a cuatro segmentos la segmentación de forma que cada segmento pertenecía a un clúster y, por tanto, el SSE era cero. ¿Cómo solucionamos esto? Pues diciendo vamos a maximizar el número de segmentos a la misma vez que minimizamos el SCE y esta era nuestra función de fitness. De este trabajo tenemos las siguientes conclusiones. Bueno, en primer lugar es que éramos capaces de determinar aquellos eventos extraños. Y las características de los centroides en estos eventos extraños eran que se aumentaba la autocorrelación y varianza, como ya se proponía en la, en la literatura, aunque nosotros al algoritmo no le daba, no le decíamos que tenía que buscar clusters con, esa, con esas características, sino que lo encontraba automáticamente. Pero además vimos que el, cuando aumentaba el error cuadrático medio, también se detectaba, digamos, o sea, o sea también determinamos que era una detección de alerta temprana. Y esto hasta ese momento no se había determinado. Y bueno, al final las dos series, pues de los primeros 12 y 13 puntos, encontrábamos los siguientes en ambas series. Bien, no una vez que teníamos este trabajo vimos que se podía mejorar en varias líneas. Una de ellas era que en lugar de utilizar una codificación entera, utilizar una codificación binaria, ¿por qué? El primer lugar, tener una codificación entera implica que todos los cromosomos, la representación de las soluciones, eh, son distintas entre sí. Si lo que utilizamos una codificación binaria, donde cada elemento es un 0 o un 1, eh, dependiendo de si el punto de la serie es un punto de corto o no, todas los, las segmentaciones o las representaciones de las soluciones tienen el mismo tamaño y por tanto podemos aplicar los mismos operadores de cruce y mutación que en el genético, pero de forma vectorial, que lo que era mucho más rápido. Además, eh, vimos que uno de los problemas que teníamos era el que he citado antes de, del SCE, que trataba de minimizar el punto, los puntos de, de corte. Aunque en ese primer trabajo lo resolvimos utilizando la división del número de segmentos entre el SCE, pues aquí probamos 10 métricas de validación de clustering. Además, no solo realizábamos la segmentación, sino que luego teníamos una fase de test que era intentar ver con respecto a una segmentación ideal que nos daban los expertos de la Agencia Europea Estatal cómo nuestro algoritmo era estable de si producía soluciones eh, similares y además cómo de similares eran con respecto a esa solución ideal. Y finalmente eh, se propone un modelo de predicción de, de segmentos en lugar de, de puntos pero me gusta encuadrar este trabajo dentro de la segmentación porque la importancia en este trabajo es dentro del ámbito de la segmentación y la predicción pues fue un pequeño valor un pequeño añadido del artículo, pero sin, sin mucha importancia. Bueno, aquí vimos que analizamos muchos más puntos, de en lugar de 12 ya teníamos 17 puntos, ya que tenemos más información de las series que nos iban dando. Vimos que uno de los índices más importantes era el Kalisky a que lo que hace es minimizar las varianzas dentro de los clusters y maximizar la varianza entre clusters. El algoritmo era capaz de detectar pues, 16 puntos en la primera en esta y en esta unos 14 puntos. Y bueno, como modelo de predicción, ya digo que tampoco era muy importante, eh, utilizamos un C45 que alcanzaba prácticamente el 100% de predicción de accuracy. El siguiente trabajo se presenta porque, bueno, teníamos series económicas y trabajando con nuestra experta en economía, Mónica, pues eh, nos dio la posibilidad de reutilizar información que ya teníamos de los algoritmos genéticos, tratando de identificar mm, fases comunes en series temporales de economía y que se pudieran explicar desde el punto de vista económico, eh, de una forma visual, eh, con los hitos de estas series temporales económicas. Para ello eh, propusimos un algoritmo genético en combinación con un algoritmo de búsqueda local, y luego explicaré el por qué. Y se utilizaron en dos series tempor temporales reales. Una de ellas fue el IBEX, que todos conocemos, y otra fue utilizando índices equivalentes de cuatro países europeos, pero realizábamos una media, eh, de ese, una media ponderada de ese, de ese índice. Ahora, eh, una vez que teníamos el genético, nos devolvía una segmentación, nosotros basábamos, eh, o sea, la búsqueda local para refinar esos puntos de corte se basaba en, eh, en la siguiente hipótesis. Determinábamos que los, bueno, asumíamos que los puntos de corte de, de cada segmento seguían una distribución normal y las posibles subdivisiones, eh, subdivisiones también pertenecían tanto la parte izquierda a la parte derecha a una normal. Esto lo hicimos porque vimos que había en la literatura otros trabajos donde directamente sin utilizar genéticos eh, Aportaban este tipo de hipótesis y segmentaban desde cero la serie temporal y los resultados pues eran bastante buenos. Al final lo que pretendemos es maximizar el coeficiente de verosimilitudes eh, para una mayor ganancia de información, de forma que si en cada uno de estos puntos obtenemos eh, la verosimilitud del segmento y la verosimilitud de las subdivisiones, intentamos quedarnos con aquel punto que maximiza este logaritmo este cociente de verosimilitudes, el logaritmo de cociente de verosimilitudes, si no hay ningún punto que maximice este, este cociente, pues no se corta. De esta forma, eh, tenemos las siguientes conclusiones. Eh, aquí no he puesto las conclusiones exactamente relacionadas con los hitos eh, históricos económicos, porque se escapan un poco de mi ámbito de, de aplicación. Y bueno, eh, lo que encontramos resumiendo un poco fue que el clúster rojo representaba digamos, la subida, el cluster azul representaba, un, eh, perdón, el verde representaba un cambio de dinámica, es decir, si se estaba bajando se si producía un clúster verde, quería decir que iba a subir la serie y viceversa. El clúster azul representaba principalmente las caídas en ambas series temporales. El 4 presentaba una tendencia, tanto de subida o de bajada, pero muy leve, no era muy importante, mientras que el 5 indicaba que era una subida o una bajada, dependiendo del siguiente, era rojo o verde. Bueno, esto se analizó dentro de cada eh, de estos segmentos que serían ideales, eh, que eran los hitos históricos que se habían producido, ya fuera la, la crisis de, de la bolsa de Nueva York la, eh, y otros de, de aquí europeo. De una forma similar... Eh, una vez que tenemos las series temporales de Artura de Ola, una, una idea que nos propusieron en uno de los congresos que fuimos era intentar determinar mediante estos algoritmos de clustering y de segmentación si éramos capaces de crear un algoritmo que intentara agrupar en un, en un cluster o en uno o varios clusters que se pudiera explicar eh, clusters con Artura de Ola extrema. Y bueno, preguntamos qué era la abertura de olas extremas, porque la literatura hay varias definiciones, al final lo que, lo que se pretendía era buscar olas que fueran muy altas con respecto a las que estaban alrededor. Es decir, puedes darnos el, el caso en el que en una zona o en un periodo de tiempo donde hay ola de 3 metros, aparezca una de 8 metros y esa sea una ola extrema, y en otro caso donde haya mucha ola de 8 metros, esas no son las extremas, pero hay una de 20 metros, que esa sería la, la interesante. Entonces, nuestra propuesta fue utilizar también el algoritmo eh, anterior, pero ahora nuestra asunción era cambiar, eh, digamos, en lugar de determinar que era, o de asumir que eran distribuciones normales, íbamos a asumir que eran distribuciones eh, beta. ¿Por qué beta? Si nosotros asumíamos que eran distribuciones beta, eh, podíamos ver los histogramas de la serie temporal como esto, es un histograma real de la serie temporal de altura de ola y esto es un histograma sintético de una beta eh, obtenida a partir de los parámetros que se podían extraer de aquí. Vemos que los histogramas eran bastante más similares de esta forma que asumiendo que se trataban de distribuciones normales. Entonces, de la misma forma, pues, refima, refinábamos esos, esos segmentos. Bueno, aquí se lanzaron distintas estrategias porque fue un trabajo más bien empírico, no aprobado, no, más allá de utilizar la beta no aportábamos nada teóricamente, sino era un trabajo empírico y al final probamos a utilizar el algoritmo evolutivo más una búsqueda local y creo recordar que era el 50% a los mejores, al 20%, a uno solamente o a distintos elementos a lo largo de las generaciones y vimos que la mejor estrategia era utilizar eh, realizar el algoritmo genético, al final lanzar la hibridación propuesta con la distribución beta, y en el 20% de los mejores. Vimos claramente que aquellos valores extremos eran el clúster rojo en la ola de 46.001, 46 el clúster azul en la 75, ambas eran recogidas por Boya en el Golfo de Alaska, mientras que las 41.043 41, eran del eh, Puerto Rico y representaban al clúster rosa. Y como características vimos que tenían la mayor varianza, tenía sentido, porque son, son los valores que más cambian en la serie tem temporal, tenían la segunda mayor autocorrelación, eran simétricas a la derecha, la cortosis no era muy alta, no era muy importante y la pendiente tendía a cero. Aquí nos dijeron que, bueno, ¿cómo era posible que si nosotros estábamos tomando subida la pendiente fuera cero. Claro, entonces, haciendo un zoom en la zona de de, estas, de estos segmentos, pues no solo cogía la subida, sino también la subida y lo que era la bajada. Entonces, si lanzamos una recta de regresión, sobre todos los puntos de la subida y la bajada, al final te salía una línea prácticamente paralela a la eje X. Y bueno, esa era la explicación de por qué la tendencia era, o sea, la pendiente era cercana a cero. Bueno, una vez que hemos terminado lo que sería la segmentación de patrones, o sea, la segmentación de series temporales para la búsqueda de patrones, pasamos a, a lo que hemos comentado anteriormente, de encontrar un subconjunto de, de puntos que, que intente representar lo más fiel posible a la, a la serie temporal real sin perder demasiada información. Para ello, eh, bueno, tenemos varias propuestas, pero las dos que es más importantes era eh, Utilizar un algoritmo de cora eliminando todos sus parámetros mediante una configuración estadística, lo denominaremos SCREO, y utilizando un algoritmo de PSEO, eh, Bairbond Exploitation, es un algoritmo de optimización entera para PSEO y nosotros lo adaptamos mediante un único parámetro, bastante sencillo de calcular y que mejoraba todo lo que había en el estado del arte. Bueno, eh, la validación en ambos trabajos fue sobre 15 series temporales de altura de ola, que ya hemos visto antes, series de financieras que ya reutilizábamos y sintéticas. Sintéticas en el sentido de que pertenecían a distintos repositorios, incluso muchos de ellos no tenían nada que ver con esta problemática, pero por tener series variadas y ves que nuestra metodología era robusta. Luego también se desarrolló y se aplicó una hibridación eh, para en lugar de realizar simplemente una meta eh, también utilizar una búsqueda local basada en el algoritmo boton A y top down. ¿Qué es lo que hacemos? Aplicamos el boton A, el boton A indica que todos los puntos inicialmente son, son segmentos y en cada iteración se unen aquellos puntos en un segmento que provoca la, el, el menor error posible. Mediante que el top down tenemos una aproximación eh, diciendo que todos los, segmentos todos los puntos pertenecen a un segmento De forma que en cada iteración intentamos dividir la serie para que eh, Suponiendo que el error que vamos a encontrar es el O sea, la ganancia en error es la mayor posible Porque si tenemos una aproximación de toda la serie Vamos a tener muchos errores Pues vamos a encontrar el punto que me minimiza más el error Por último, por definir las métricas Si tenemos una métrica como el error O sea, una métrica en una solución en la dimensión Y será eh, la diferencia entre el valor de la serie temporal en ese punto menos el valor aproximado en ese punto mediante nuestra segmentación. Entonces utilizábamos el RMC, bueno, principalmente el MSE que se utiliza o el el que se utiliza en cual, prácticamente para cualquier trabajo de regresión en el que intentamos predecir valores continuos. Eh, y no es más que la media del sumatorio del error al cuadrado y a esto se le hacemos la raíz cuadrada. Si observamos en los algoritmos genéticos eh, evolutivos en general, pues tenemos una función de fitness y es preferible que esté agotada entre 0 y 1. Esta función está acotada entre 0 e infinito, de forma que si hacemos la siguiente transformación tendríamos uno partido de 1 más, cuando esto es 0 significa que el error es muy bueno, entonces tendríamos uno partido de 1, el fitness 1, y cuando el valor es muy grande, tiende a infinito, esto, por tanto, eh, uno partido de infinito es 0, y por tanto, el fin es muy malo. Bien, la primera propuesta, como he dicho, era adaptar el CRO de forma que eliminásemos todos los parámetros. Entonces, si en una iteración i, eh, perdón, en una iteración j, teníamos un elemento i, entonces el fin era de, un, de ese elemento, de ese eh, coral, era f de j. Pues para esa iteración, calculábamos el fin en medio y la varianza de todos los elementos de, de la población. Entonces, el CRO tiene un parámetro que es el, el parámetro RO que intenta, o sea, que indica el porcentaje de, de huecos que tiene que haber en el Cora y nosotros lo instituíamos diciendo, bueno, vamos a generar todas las soluciones, calculamos la media menos una vela de vida científica y todos los elementos que estén en este intervalo estarán ocupados y el resto lo eliminamos y dejamos los huecos libres. La reproducción sexual tiene un parámetro que es FDA, nosotros lo sustituimos y decimos que todos los elementos que sean mejores o bueno, que estén en el intervalo de la media de una vela de vida científica, pues será, pasará a ser reproducido sexualmente. Con la reproducción externa e interna eh, sexual, pues lo que hacemos es que todos los elementos que estén en el intervalo, la media menos una variable de división típica, pasarán a ser, o sea, superior a la media menos una variable de típica, pasarán a ser cruzados, por así decirlo, y el resto a ser mutados. Y finalmente la depredación es que eliminaremos aquellos elementos que estén por debajo de la media menos dos veces la división típica. Esto en realmente, bueno, asumimos que iba bien en las series temporales que utilizábamos. Eh, ahora estamos investigando y cambiando esto un poco porque es cierto que si podemos en cada iteración, o, o no en todas, sino en alguna de ellas, estimar la distribución del fitness y hacer estas particiones en función de la, de la distribución, vemos que, que mejora también a este elemento. Y estamos ahora mismo entrenando redes neuronales con... Un, por un algoritmo basado en esta idea. Bueno, como resultado, nuestro algoritmo mejoraba todos los algoritmos y la versión híbrida, ¿vale? la que se le aplicaba el botón A y el top down al final, mejoraba todo lo del estado del arte con los que habíamos comparado. Obviamente, las versiones híbridas, porque era, eh, bueno, la idea de lo que no lo he dicho antes de los algoritmos híbridos es que yo lanzo un algoritmo genético evolutivo y yo sé que me va a llegar a una zona donde las soluciones son razonablemente buenas, pero no tiene el poder de explotar esa zona o de buscar un óptimo en esa zona. Entonces, luego se le lanza un algoritmo local que haga que en esa zona, además de tener varias soluciones buenas, me dé la mejor posible. Eh, entonces, pues bueno, los algoritmos híbridos eh, mejoraban a su estándar, a los que eran simplemente evolutivos. Nuestro algoritmo HCRO era mejor en 12 de las 15 temporales, mientras que en el, las otras tres era el segundo mejor. Esta propuesta era estadísticamente mejor que todas las del estado del arte. Es esto el HCRO. Entonces, podríamos decir: bueno, si tu algoritmo no es estadísticamente mejor que el HCRO, eh, ¿qué aporta? Bueno, pues es estadísticamente más rápido y además no necesita configuración de parámetros. Vale, y luego en media, si sí es cierto, aunque estadísticamente no tiene importancia, en media ganamos en 12 de 15 seres temporales. Eh, y por último, si hacíamos el, el análisis sin hibridades y solo mirando a la SCRO y el CRO, ocurría exactamente lo mismo. Bueno, ahora pasamos a la idea de los PSO. Al final es la misma problemática. Tenemos una serie temporal, queremos encontrar un subconjunto de puntos. Y la idea aquí pasa por... por a usar lo que ya había en el estado del arte, que era los baseball PCO, entonces aquí teníamos que utilizar una codificación entera nuevamente, y en lugar de utilizar eh, posición y velocidades, aquí se, se actualizan las posiciones basadas en la mejor posición que había encontrado en esa dimensión la partícula, y en la mejor posición que había encontrado en esa dimensión la partícula de forma global, es decir, la mejor de todas. Se calculaba la media y la diferencia era la diversión típica. Y para cada una de las posiciones se lanza, eh, se generaba un valor aleatorio eh, de una normal, de media, lo que he comentado, y de varianza, la diferencia en valor absoluto. Bien. Esto eh, tiene sentido en algunos problemas, pero puede ser que, eh, lo que lo que provoca es que se esté explorando mucho el espacio de búsqueda y no se exploten las, algunas soluciones. Entonces, una idea que ya estaba en el estado del arte era decir, bueno, eh, eh, metemos una versión explotadora donde se lanza un, un número aleatorio uniforme entre 0 y 1 y si es menos de 0,5 aplicamos lo que se ha comentado previamente y si es mayor, pues hacemos que la partícula en esa dimensión salta a la mejor posición encontrada hasta el momento por la partícula. Esto parece funcionar muy bien, pero nosotros fuimos un poco más allá y dijimos, vale, esto está bien, pero eh, es cierto que al final, si por lo que sea en las partículas se está generando muchas normales, puede ser que, al final, esta deviación típica sea más interesante a, o sea, a ponerla más chica, más pequeña, de forma que la, el algoritmo intentara explotar más las, explorar más el espacio de búsqueda al principio y explotarla más al final. Así, es, poniendo simplemente este parámetro y haciendo que, si esto era el número de iteraciones o de evaluaciones, haciendo esta transformación, pues iba desde 0,9 hasta 0,1, y de esta forma, nuestra propuesta y su versión híbrida, nuevamente aplicando los botones y el top down, comparando con una serie de algoritmos y las versiones del PCO, e incluso con un algoritmo óptimo, un algoritmo óptimo es que da una segmentación y el número de puntos te devuelve la mejor segmentación posible. Es decir, su conjunto de puntos que minimiza en mayor medida la función de error. Cuando nuestro algoritmo era estadísticamente mejor que el resto de algoritmos no óptimos, excepto el óptimo, obviamente, no podíamos superar nunca un algoritmo óptimo. Que las versiones híbridas de nuevo mejoraba a la estándar y, por tanto, nuestra hibridación del botón up y top-down seguía teniendo sentido, era robusta. Solo Saloti era estadísticamente mejor que nosotros cuando comparamos con RMSE. Sin embargo, nosotros éramos estadísticamente más rápidos que salotti y, además, la ganancia en tiempo era en porcentaje mayor que la pérdida en error. Por tanto, los bueno, revisores, pues claro, este, eh, un poco por contar un poco la historia, este artículo al enviarlo nos dijeron, vale, ¿por qué no comparáis con un algoritmo óptimo? Dijimos, vale, comparamos con un algoritmo óptimo. Comparamos con el algoritmo óptimo y, y, y nos dijeron, ¿y qué mejora? Le pusimos la tabla de tiempo y dijeron, ah, vale, entonces cuando esto tiene sentido, porque en tiempo tiene una, o sea, una mayor ganancia que lo que perdíamos en error. Por último, me gustaría hablar que durante el desarrollo de la tesis eh, vimos que, de alguna forma, eh, los objetivos eran contrapuestos. Es decir, que cuando nosotros segmentábamos para conseguir una mejor simili similitud entre, entre segmentos, provocábamos que la aproximación fuese peor y viceversa. Entro, entonces dijimos, bueno, pues vamos a generar un algoritmo multiobjetivo que intente optimizar ambos objetivos al mismo tiempo, nos basábamos en el NSGA2, un algoritmo bastante famoso de optimización multiobjetivo. Comparábamos nueve índices de clustering eh, similares a los que teníamos en, el, en uno de los primeros artículos y la función de error pues, seguíamos teniendo el RMSE. Y al final probábamos la, la metodología en tres series temporales sintéticas, que nos dijeron los revisores de prueba, hacemos esas series para ver cómo funcionaba, y en tres del mundo real. Bueno, cuando tenemos un algoritmo multiobjetivo, eh, las soluciones se pueden representar en un espacio bidimensional según su, su valor del error. Eh, de todas las funciones, estos frentes que eran los que más, eh, o sea, dentro de la literatura de los multiobjetivos existen distintas métricas y evaluamos todas las frentes que nos proporcionaban cada una de las nueve métricas de clustering con la métrica de error y nos quedamos con la métrica SH, que era la silueta, si no recuerdo más, se llamaba. Eh, una vez que teníamos esta métrica, nos quedábamos con la mejor solución en, en la función de fina de error, la mejor solución en la de clustering, y como estábamos acotada eh, entre 1 y 1, decíamos, bueno, pues la mejor solución eh, global, vamos a decir que es aquella que más se acerca, o que su distancia euclidea es mínima con respecto a ese punto 1.1. Entonces, eh, nuestro algoritmo fue comparado, por un lado, con un algoritmo genético, porque hasta este momento no había nada multiobjetivo, eh, de esta forma, eh, fue comparado con un algoritmo genético simplemente optimización de clustering, como los que he puesto anteriormente, un algoritmo genético cuya función de fitness era la combinación lineal de ambos objetivos, porque si tenemos un algoritmo genético monoobjetivo cuya función de fitness es la combinación lineal y mejora el multiobjetivo, el multiobjetivo no tiene sentido. Eh, y, y métodos bastante extendidos de la literatura, como era el, la ventana creciente, el botón A y el swap, que mejoraba, era una combinación entre la ventana deslizante y el botón A, que optimizaba simplemente el error. Entonces comparábamos estos métodos con respecto a las tres soluciones que nos daba nuestro multiobjetivo. En primer lugar mostrábamos, como se puede ver aquí, que existe un buen equilibrio entre las soluciones, cada vez nuestro algoritmo mejoraba la combinación lineal, que era la premisa número uno. Si eso no, si nuestro algoritmo no mejoraba la combinación lineal de ambos objetivos, no tenía sentido utilizar un algoritmo multiobjetivo. Que monoobjetivo era mejor, eh, o sea, los monoobjetivos eran mejor en, e, en el objetivo que optimizaban. Esto tiene sentido. Si un algoritmo está diseñado específicamente para optimizar un objetivo, será mejor que un algoritmo que esté diseñado para optimizar ambos objetivos, porque la optimización de uno provoca una pérdida en el otro. Sin embargo, eh, nosotros teníamos, eh, en ese punto, con respecto, por ejemplo, al genético de evolutivo, para optimizar el, el clustering, obteníamos unos resultados bastante similares eh, en ese objetivo, pero en el otro lo superábamos estadísticamente. Y también nos dimos cuenta que a mayor número de segmentos, esto era una premisa que no teníamos, eh, el clustering, la calidad del clustering era peor, mientras que el clustering de la aproximación era mayor. Y luego analizando cualitativamente y mirando gráficas, tenía sentido de una forma más cuantitativa, ya que si tengo más número de segmentos, existen más distancias para calcular el clustering de cada uno de los puntos a su centroide. Sin embargo, la aproximación es bastante más fiel. Por último, llegamos a la parte de predicción eh, en la parte de previsión, bueno, hasta ahora, como he dicho, se habían utilizado técnicas bastante estadísticas. Nosotros aquí le queríamos dar un enfoque más de Machine Learning, de aprendizaje supervisado y en concreto eh, de clasificación nominal, en este caso binaria. Y por tanto teníamos que transformar eh, los problemas en este tipo de, de, de metodología. Tenemos dos principales propuestas y una fue la previsión de valores extremos que ya habíamos detectado previamente, de altura de ola y, por otro lado, la predicción de niebla en Valladolid, en el aeropuerto de Valladolid, con datos reales. Bien, el primer trabajo, bueno, la primera fase era la de detectar estos eventos. Este era el trabajo previo y en este trabajo se añadió una fase de eh, predicción. Bien, ¿cómo creábamos la fase de predicción? Una vez que tenemos la segmentación de la serie temporal, tenemos, por ejemplo, una sucesión de clúster. En este caso, tendríamos el clúster rojo dos veces, el verde, el azul, el rojo otras dos veces, el azul clarito otras veces, el rosa, el rojo, etcétera. Ahora, ¿cómo creábamos nuestra base de datos? Nosotros decíamos, vamos a utilizar los tres eh, segmentos anteriores para predecir el próximo. Pero vamos a utilizar las medidas de los tres elementos anteriores, es decir, las medidas de los que estaba mapeado este segmento, este segmento, este segmento, y simplemente vamos a determinar si el siguiente segmento que viene... Va a ser un clúster, eh, un evento extremo o no, es decir, va a contener las extremas o no. De esta forma utilizamos, una vez que tenemos esta base de datos creada, utilizábamos un algoritmo multiobjetivo. ¿Por qué un algoritmo multiobjetivo? Pues por la principal razón es que eh, el algoritmo, eh, o sea, el, el dataset que se creaba era desbalanceado, existían muchos mucho más, mucho más patrones donde las variables de salida eran no extremas. Que aquellos que eran extremos. Entonces había un desbalanceo de clases. Para ver de un desbalance de clases, tenemos que optimizar por un lado el accuracy, que todo el mundo lo conoce, el porcentaje de patrones correctamente clasificados, en este caso el porcentaje de eventos de ola correctamente clasificados. Y la otra métrica, que era contrapuesta a esta, es la mínima sensibilidad. La mínima sensibilidad lo que mide es eh, aquella clase peor clasificada. Entonces, con un algoritmo multiojetivo, eh, pero de redes neuronales similar que he puesto anteriormente, generamos nuestro modelo de predicción. De esta forma, los experimentos fueron eh, eh, diseñados para hacer esta del Golfo de Alaska. Se probó la metodología eh, con redes sinmoidales de unidades de producto, RBF, y las comparamos contra algoritmos del estado del arte como la regresión logística, la regresión logística simple, eh, vectores de máquina soporte, árboles de decisión y las versiones sensible a costes de, de todas ellas. Es decir, una versión sensible a costes, eh, de alguna forma, pondera la salida de forma que tenga en cuenta la desvalación entre clases. Nosotros, bueno, sí es cierto que el algoritmo de Machine Learning pues, tenían buenos valores en CCR, pero ignoraban la clase minoritaria. Es decir, supone un problema en el que, no es este el caso, pero vamos a suponer un problema en el que tenemos 999.990 patrones de la clase no extrema. Y son los días de la clase extrema. Si tenemos un clasificador eh, que dice que todos los patrones son de la clase no extrema, por tanto tendremos un clasificador que rosa el CCR del 100%. Sin embargo, la mínima sensibilidad la ignoraban. Es decir, aquella clase clasificada, en este ejemplo que he puesto, sería cero y no tendría sentido en nuestro, en nuestro problema. Entonces, los algoritmos sensibles a costes del estado del arte tampoco es que mejoraran mucho el MS. Y, por último, nuestra propuesta pues, mejoraba eh, en gran medida la clasificación de la clase minoritaria con un pequeño decremento del de porcentaje global, lo cual tenía sentido porque era una métrica contrapuesta. El último trabajo que me gustaría exponer, digamos que fue de aplicación en, en el aeropuerto de Valladolid, era construir un modelo de, con 6 horas de antelación para determinar si iba a haber eh, niebla en las 6 horas siguientes. Como todos sabemos, pues la aviación es uno de los transportes que más son afectados por, el, por las condiciones atmosféricas y una de las condiciones atmosféricas que más dificultan es la visibilidad, y en este caso la niebla. Bueno, para este problema nosotros utilizábamos una serie, o sea, distintas series temporales de entrada que estaban recogidas por sensores, lo que sería la velocidad del viento, la dirección del viento, creo recordar, que estaba medida en radianes, la, la temperatura, la humedad la, y la presión. Y existía una última variable que era el RVR o Runway Visual Range, que indica un operario se pone en una pista en el aeropuerto y empieza a moverse a una distancia, mientras que otro operario levanta una bandera diciendo que aún ve a ese operario. En el momento en que ya no ve al operario, eh, Termine, os Bajaría la bandera y se anotaría a qué distancia es capaz de ver el operario que estaría controlando el, el, el tráfico aéreo. De esta forma, esta variable pues es muy sensible a errores y sería nuestra variable automatizada o, o predecir, de forma que nosotros decimos, vale, a partir de 2.000 se considera en el aeropuerto que si ve a partir de dos kilómetros o más allá, nosotros tenemos una serie temporal donde ese valor es 2.000 por tanto ya no sería temporada típica porque en el momento que llega a 2.000 sería un valor fijo cuando realmente podría ser 2.300 2.400 y no podemos eh, predecir de esa forma, eh, o sea, no podemos predecir el valor. Entonces nosotros determinamos que para cada punto eh, dijimos, bueno, debido al error que pueden cometer los humanos, vamos a coger 10 metros de, de gaps y vamos a decir, eh, si es menos de 1.990, quiere decir que, que hay niebla. Si no veo a, a una distancia, a ver, menos de 1.990 metros, quiere decir que hay niebla. Si es mayor que esa distancia, pues interpretamos que no hay niebla. Nuevamente, tanto los conjuntos de test que van desde 2009 a 2014, y el de, el, perdón, de tren, y el de test que va de 2014 a 2017, pues tenemos 412 eventos de niebla y 1.723 eventos de no niebla. Lo que demuestra de nuevo que tenemos una base de datos de balanceada. Entonces, pues comparábamos nuestra metodología, que era muy similar a, a la del anterior problema, mediante un algoritmo multiobjetivo, Y comparábamos con distintos elementos del, del estado del arte y, además, con un modelo de persistencia. ¿Por qué comparamos con un modelo de persistencia? Porque si nosotros miramos la serie, lo normal es que si ahora no hay niebla, dentro de esa hora no hay niebla. Y el modelo de persistencia, predice diciendo, lo que hay ahora, lo que habrá dentro de seis horas. Entonces, este modelo de persistencia tiene un porcentaje bastante alto, pero no nos da eh, no es capaz de predecir los cambios, que es lo interesante en nuestro modelo. Bueno, pues de, en este trabajo se obtuvieron las siguientes conclusiones. Se generó, se generó un modelo bastante sencillo con solo dos unidades de productos. Y de para simplificar todo este esquema de aquí, eh, se podía analizar mediante el punto de vista desde el punto de vista de la formación de niebla de forma física, que es que si el viento aumentaba, como se puede observar aquí, esta P2 de aquí es mayor que la P1 de aquí, el viento, esta es negativa, esta es positiva, por tanto, indicaba que no había niebla. ¿Vale? Eh, esto indicaba a mayor valor eh, no había niebla y a menor valor había niebla. Bueno, de igual forma al final tenemos que si la dirección aumentaba, eh, eh, se disminuía muy poco el hecho de que hubiera niebla, como se puede observar aquí, la dirección aquí está elevando a 0,02, por tanto no era muy importante. Además era una medida en radianes y no nos daba un valor que, eh, que pudiésemos, era como un ajuste al modelo. Si la temperatura aumentaba, disminuía la niebla. Si la humedad aumentaba, pues aumenta la niebla. Si la presión aumenta, disminuye la niebla. Y si el RVR en el estado anterior aumentaba, eh, la niebla aumentaba. Considerando esto un, un ajuste matemático. ¿Por qué? Porque si el RVR en el estado anterior aumenta, quiere decir que no habría niebla. Por tanto, aquí era algo en contraposición y al final lo consideramos un ajuste del modelo, porque no tenía ese, este elemento no tenía explicación tan física como esta. Y bueno, esto es todo. Yo sé que ha sido un seminario bastante condensado, porque he intentado resumir el mayor número de, de publicaciones o de aportaciones que hemos hecho en la tesis, por lo que me dieron el premio, hay alguna que otra más, pero yo creo que las esenciales, están aquí y, bueno, dar las gracias de nuevo por haber atendido y por haberme invitado a dar el seminario. Y estoy aquí para contestar cualquier duda. Muchísimas gracias, Antonio. Bueno, se abre el turno de preguntas. Recordar utilizar, abrirla y levantar la mano. Gracias. Adelante, Juan. Bueno, Antonio, muchísimas gracias. Eh, detrás de todo esto hay muchísimas horas de trabajo. Sí. <ríe> Eh, claro, lo que se ha visto es que habéis aplicado muchísimas metodologías diferentes eh, y, y pensando en distintas, en muy diferentes aplicaciones. Eh, como aquí hay muchos estudiantes que son de doctorado y están, bueno, han pasado ya por alguna revisión de sus artículos o piensan pasarla en un futuro cuando es su primer trabajo, sí que me gustaría destacar una cosa ¿no? que, que, que se ve en todos estos artículos, y es la búsqueda de, vamos a decirlo así, la, la solidez, robustez de las soluciones en comparación con el estándar de la literatura. Es decir, uh -huh. eh, veo que o bien porque ya vosotros mismos lo habéis decidido así o porque os lo han pedido vuestros revisores, porque lo ha, como lo has comentado durante la charla, eh, es, habéis comparado con muchos otros métodos. Sí. Eh, esto me gustaría destacarlo. Eh, Comenta tú algo al respecto, es decir, ¿es algo que ya que os ha pedido mucho los revisores? ¿Ya teníais pensado eso? Eh, ya te lo digo para que te escuchen los, los estudiantes de doctorado. Sí, a ver, yo soy de la opinión que si se hace un artículo aplicado, eh, no necesariamente porque cuando te hará artículo, porque la única forma de aprender es leyendo y, y revisando artículos, ves que muchas personas no comparan contra con con nadie y dice bueno, pues no sé por qué. Yo, a ver, en parte entiendo que si va a ser un artículo aplicado donde desarrolla una metodología con tal fin, pues no tenga comparación. Pero también somos de la opinión de que si somos capaces de aportar algo y ese algo, es aunque sea un poquito mejor de lo que ya existe, pues entonces es un valor añadido. Así que prácticamente en casi todas las metodologías intentamos, sobre todo las de predicción, Siempre intentamos comparar con algoritmos del estado del arte. Sí, que entiendo que además este tipo de, de estrategia que utilizas eh, pues te, te ha conducido a, a sí. publicar en mejores revistas sí. y, y, y lo hará, por supuesto, en un futuro. Oye, otra cuestión, ya pensando justamente en eso, en el, en el futuro, ¿qué líneas tienes abiertas entonces? A ver. Sí, mira, estos eran los trabajos un poco de, de la tesis. Luego ya, bueno, he abierto un poco más el esquema y si bien es cierto que en algunos casos hemos, hemos publicado, digamos, relacionado con, con esto, eh, en el último, este artículo, el de este, colaboró con nosotros el profesor Ángel Carmona, también de la Universidad de Córdoba, y él se encarga de optimizar, pues, bueno, él se basa en técnicas de imagen y de optimizar contornos de, para simplificar el número de puntos. Entonces, hemos ido adaptando sus métodos que son óptimos, a, a, para hacer nuestras segmentaciones en las series temporales de forma que reducimos muchísimo más. Ya no necesitamos utilizar, digamos, meteorística y los tiempos son bastante competitivos, dando una solución óptima, que es un valor añadido. Luego, eh, otra línea de investigación que tengo, bueno, que justo me publicaron un artículo este año, fue de, con el Hospital de Reina Sofía de Córdoba de, acerca de, de los problemas de Parkinson, de ese, o sea, de para determinar el estadio de una enfermedad de Parkinson. Una enfermedad de Parkinson se puede ver mediante la inyección de Iuflopano, creo que era, en vena se hace un TAC en la cabeza o un PERT, un proceso similar y se observan varias... o sea, tenemos imágenes volumétricas. Pues, en esta forma, intentamos crear un modelo mediante Machine Learning y, además, mediante clasificación ordinal porque no es lo mismo, como ya he explicado, decir que una persona no está enferma a uh, decir que una persona está un poco enferma o que está muy enferma. Y, mediante un algoritmo donde pasábamos la imagen 2D a una imagen 1D, que fue un, o sea, una imagen 3D a una imagen 1D, quedándonos con un subconjunto de características, vimos que no solo… O sea, nuestro valor de la investigación fue dar un modelo de clasificación ordinal que no se había dado hasta el momento y además vimos que existían zonas no necesariamente donde normalmente miraban los médicos, que también podían ser un indicio de, de la enfermedad de Parkinson. Y luego, pues bueno, modelos de predicción de energía solar, de imágenes de satélite, modelos de de Strickland Machine, que son redes neuronales donde la capa de entrada está inicializada aleatoriamente para la predicción de, de bioquímica y cosas así. Y al final eh, me meto, como yo digo, en todos los fregados porque me, me piden colaboración y a mí me gusta colaborar por aprendernos de otros campos. Así que tengo bastante línea abierta Veo que no le dices no a casi nada. ¿Te no, te gusta... sí, hombre, siempre que vea que puedo aportar algo, digo sí, hay por ejemplo, me han... Eh, llamado de la rama de genética para ah, ver el tema de, de... Es que no recuerdo muy bien y no me enteraba de nada de lo que me habían propuesto y dije, mira, yo aquí yo creo que no puedo dar un valor añadido, no voy a deciros que sí. Eh, también Y también <risa> sí, por tiempo. Porque... <risa> sí, sí, por tiempo, no, Es un recurso finito. sí sí, sí. <risa> Bueno, pues por, por mi parte para acabar, como te digo, como hay muchos estudiantes en la sala de doctorado, eh, ¿tú que has pasado por ahí? ¿Eh, ¿Les darías algún consejo eh, bueno, consejo un poco Obviamente más... ya veo que el tema de colaborar Quiero decir, viviendo sí. no te cierras casi a ningún problema No, colaborar hay que colaborar Porque hay que conocer personas Y porque hay que conocer también No solo cómo se trabaja dentro de un grupo de investigación Sino cómo se trabaja en el resto del grupo de investigación Realizar una estancia de investigación Yo lo veo muy importante Yo la realicé en Birmingham bueno, el profesor Peter Tino Y te da también una imagen De cómo es la investigación en otros países Aquí tenemos la idea de que publicar, publicar y publicar, sinceramente, esto es así en España, cuando en otros países eh, estudia, estudiar, estudiar, entonces te da, digamos, otra perspectiva de la investigación. Y por último, eh, que, voy a ser sincero, si os gusta la investigación, esto es para vosotros, si no os gusta la investigación, al final acabaréis odiándola y cambiándose a otro sitio, porque es complicada, la investigación es complicada, muchas veces... Yo he tenido suerte. Igual que pongo aquí bastantes artículos, he tenido suerte de publicar o hemos trabajado en una buena línea. Tengo también cuatro o cinco artículos que no soy capaz, capaz de sacar y también te frustra. Pero bueno, es parte de, de este proceso. No, De los errores también se aprende. Sí, sí, es sí, cierto. Estoy de acuerdo con todo lo que has comentado. Bueno, pues por mi parte muchísimas gracias, de verdad. Gracias, gracias a vosotros gracias. vosotros, gracias. Adelante Hernán. Bueno, eh, antes que nada, felicitaciones, la verdad es, fue muy intenso tu presentación en cuanto a la cantidad y bueno, la verdad que los que no estamos en tema vamos a tener que verla va, va, varias veces a, la, a esta presentación. Yo tengo una duda, eh, o, o por ahí que nos haga un comentario, sobre todo el primer artículo donde realizas una estimación de datos faltantes, sí. básicamente, eh, la primera duda es, eh, estaría enfocada sobre cómo se estima el intervalo, ¿eh? De, eh, porque estás hablando de ese intervalo T. ¿eh? Cómo se estima ese intervalo o, o cómo eh, logras determinar ese, ese tipo de intervalos. Después, eh, por otro lado, es decir, cuando se hace la estimación, asumo que uno podría estimar también valores extremos, ¿no es cierto?, de que, que, que podrían tener la cebolla eh, ahora, ¿no genera ruido el modelo generar esas estimaciones de valores extremos? ¿y cómo validar que eso realmente sea razonable? ¿Mm? Vale, a la primera pregunta, en este caso nosotros no hacemos predicción, es decir vamos a suponer una serie de temporadas donde tenemos mil puntos y por lo que sea, en, entre el 200 y 300 no tenemos datos entre el 500 y el 600 no tenemos datos. Sin embargo, tenemos otra serie temporal donde obviamente tenemos que dejar una parte de test siempre que no se va a tocar, porque si no estamos, digamos, mintiéndole al modelo y dándole más información del que debería de tener. Y ahora tenemos otra serie de te temporal donde entre el 200 y el 300 sí tenemos datos. Y entre el 500 y el 600 sí tenemos datos. Lo que hacemos es mirar la similitud que hay entre los datos disponibles en ambas series, crear un modelo a partir de esos datos, Validarlo, viendo cómo en la parte de test, cómo de bueno es, y ahora reconstruyendo esa información en la parte de que falta. Ahora bien, como bien dice, esto provoca un error, pero ese error es mucho menor a la imposibilidad de tener datos. ¿Cuándo esto tiene sentido? Pues cuando se van a utilizar principalmente esta serie en otros en otras metodologías, por ejemplo, la detección y predicción de estos valores extremos. Ahí es cuando se vería si tiene sentido esto o no, porque tener una serie y reconstruirla por reconstruirla, bueno, nos da información de que estos modelos, cuando se rompa la boya, pueden ser útiles para esa reconstrucción. Eh, ¿Cuándo esto? Pues cuando se utiliza en futuras tareas operacionales de costa o de alta mar. Pero no, hay una una forma de validar si ese dato reconstruido, digamos... Voy a, lo, a cuando uno reconstruye un dato un no, no, porque cuando uno está dentro de val val valores razonables no, se haría tanto problema sino cuando uno reconstruye un dato de extremo si ese dato de extremo es razonable a eso voy. Claro, eh, eso Eso era una era una de las críticas, además, en el en lo ponemos lo que la que que utilizamos tiene eh, utilizamos no, tiene el lack, o, digamos, la desventaja de que no es bueno prediciendo esos valores extremos, porque Ajá. estamos utilizando principalmente porque la métrica que utilizamos trata de minimizar la suma cuadrática media. Ahora bien, justo en la línea en la que me estabas preguntando tenemos una investigación justamente ahora abierta, porque bueno, tenía al final pasa lo de siempre, cuando tienes una idea de este tipo te preguntas y exactamente lo mismo que me dice me lo comentó eh, un profesor de la Universidad de Córdoba y tenemos una métrica que trata de darle más importancia a los valores extremos. ¿Qué quiere decir esto? Que trata de minimizar esos valores que son por encima de 6, 7 horas, que es cuando nuestro modelo empieza ya a no ser tan bueno. Uh -huh. eh, estamos teniendo resultados de bajar de la desviación típica en esos puntos, que creo que estaba en 1, 2, a 0,5, 0,1. Entonces ya vemos que, bueno, lo que pasa es que al intentar optimizar eso, Estamos ahora perdiendo precisión en las métricas, en las olas más bajas. Y ahora estamos intentando ver cómo podemos optimizar ambas al mismo tiempo. Uh -huh. Pero bueno. sí, sí es cierto que los valores extremos son una problemática en este tipo de series y, y sin embargo, son los más importantes. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ti. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más, que creo que no. Pues nada, agradecer a Antonio la conferencia y el seminario impartido. Y nada, esperemos que ya con toda la normalidad pueda venir a hacernos una visita aquí a Elche. Vale, pues yo encantado. Sí, gracias, mira, Antonio. Gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Hasta gracias. Luego. Hasta luego. Un saludo, Antonio. Hasta luego.